Mi nombre es Andrés Felipe Suaza y yo soy el presidente de la Liga Antioqueña de Japquido. Quiero compartirles a todos una alegría muy grande que tengo y es de conocer a este equipo de Fortus, un centro de alto rendimiento mental, donde la Liga Antioqueña de Japquido quiere hacer una alianza con esta gran institución. Fortus es un gran conglomerado de personas y profesionales especializados en el alto rendimiento de profesionales en el área del deporte. Quiero invitar a toda mi familia de Hapkido y a toda la familia del deporte a que vengan a Fortus a hacer procesos serios y formales con esta institución que está preocupada por el rendimiento no solo físico, sino también mental y nutricional de los profesionales, tanto jóvenes como adultos, para que tengamos mejores rendimientos a nivel íntegro como profesionales y en nuestra vida deportiva. Bienvenidos.